Ella con, con fefita la merenguera dominicana fefita la grande se reunió este miércoles con la cantante española la rosalía quien se encuentra de visita en el país desde hace varios días a través de su cuenta de instagram fefita de 76 años 76, de 76 años compartió una foto, una fotografía junto a la española de 27 años Asimismo, ambas artistas también posaron junto a la Instagramer Mami Jordan. ¿Qué? Se recuerda que la artista española se encuentra en la República Dominicana disfrutando del verano y se ha encontrado con varias figuras del arte y del entreteni de entretenimiento local. Wow, dale zoom a esa foto. Hey, ¿Qué pasa? Hey. Hey. No, este, ese como que son de sandía los. Lo, no, no, ah, no, no, no, no, no, dale sube tu celular ver acá. <risa> <risa> Tan bonito. ¿eh? <risa> que falta de respeto. Ah, pues, no, él No, es que por <risa> la... no, no. que no, ah eh. No, no, tú sabes que que todo el que viene al país y sabe de la cultura eh, de dominicana, tiene eh, tirar esa foto con Fefita la Grande un ícono. Sí. Pero claro. vino Cardi B a una fiesta de Fefita la Grande el otro día. Ajá, el otro. Lili bailaba con ella. Con 60, eh, eh, 76 76 años. De mira, mira, mira, yo puse, yo puse hace mucho <risa> Pero se la, la, la Mira, Mayara, 60, yo puse hace Mayara. mucho Yo puse hace mucho en redes sociales Que el día O sea que la fiesta por la primera fiesta por la restauración de la República fue con Fefita que se dice A mí me curó <risa> que a ella le dijeron que ella tuvo en el, en el en, cuando Trujillo se lanzó para presidente el, el primer año. Oye, <risa> una foto de ella saliendo de que en la etiqueta con cuando Trujillo ya ni había nacido cuando esa. De no, la, la gente terrible. Yo, pero yo no había nacido cuando cuando. no nos a <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> nosotros, nosotros la queremos usted. Venga para acá un día. Pero mira, ahí estaba ya con con Mami Yora, que eso sí me sorprendió. ¿Qué ¿Con sí? quién? Con Mami Yora? Ah, no es algo viene, algo viene. No, no ya tú sabes, no Mami Yora, es rica dijo ella. Ella de una vez me dijo, ay, con mi amiga. Ella es mi amiga. ¿Quién? Ella me dijo, mami Jordan. Ella es mi amiga. Ella me dijo que venía. Y ustedes son unos envidiosos ratas todos. <risa> clock. <risa> ¡Clock! ¡Clock, oye! ¡Clock, clock! Que eso es un video que ellas están haciendo o algo que viene no, por Bueno, a sí, amiga. o sea, puede ser de la canción con toquilla puede ser. También. O sea, la canción con toquilla y sale Fefita y sale, y sale, y sale mami Jordan, sí, normal. Porque la mami Jordan sube sus Instagram y de toda la cuenta que ella tiene. Hay una llamada. hola buenas! Hello. Hello. Buenas tardes. Bueno. Mira, yo lo estoy viendo a ustedes. A mí me gusta. Yo no soy joven, pero me gusta ver el programa de ustedes chimeando ahí. De gracias. gracias. Están está buscando de la vieja fefa. Que la vieja fefa le va a dar pao a ustedes. Muchas gracias. gracias muchas gracias. Gracias. gracias. ¿De dónde nos llama? ¿Mm? ¿Mm? ¿De, ¿De dónde lo llama? Álvarez, de la organización Álvarez. De los Álvarez. Sí. Mucha... Ella le va a dar pago a pago porque cuando papá nació la mencionaba esa señora siempre. ¿Y, eso hace como, ¿Y como cuánto 10? ella tiene papá? El papá, como 100 ya, ¿verdad? <risa> <risa> Un abrazo a, a, a esa dama que nos, nos apoya. No, hay que siempre. ser joven para ver este programa. Claro. Hay que ser joven. Claro. Pues Ustedes sentada así, ¿ves? El programa, El programa no más visto. <risa> <risa> ahí está, Pero ¿eh? Como tan amable, como amable. Sí. <risa> Eh, eh, aquí de no es de todo el mundo. Esto no, no es de joven, esto es de todo el mundo. De todo el mundo. Porque aquí tenemos Villalobos <risa> y los jóvenes. Va por ahí. El más viejo de aquí, eh, del color de, de, de, de aquí. Villalobos. Villalobos. ¿Sí o no pinto? ¿Por <risa> ¿Uh? qué tú mencionas gente aquí? Oye, ¿quién lo dice? Oye, ¿Quién lo dice? ¿Cómo era que le decía Hipólito en el 2004 a candelier. Tranquilo. Sí, Hipólito ya tiene un presidente. Tranquilo. Tranquilo Candelier. Candelier, tranquilo. <risa> Señores, otro tema. Tienes de un o sea, candelier tú aquí que te que te ponga que te implante <risa> respeto, que te ayude. Ah, ah. Mañana yeah. toca a ti pintura, oíste. <risa> <risa> ah, un paleno. <risa> que bro, que un Mau, el fin de semana entero. Una caravana va a ser contigo. Vi que ayer. Mm.